Hola familia, continuamos con estos videos cortos explicando cómo viajar de ciudad en ciudad. En este video voy a enseñarles cómo viajar de Chicago a Cleveland por el Hyperloop, enseñándoles cómo se pueden ahorrar unos supex al viajar a otras ciudades y cómo ahorrarse unos cents. Así es que empecemos. digamos que quiero viajar en tren a Cleveland busco la terminal del tren esta figurita y dejen para que vean si vemos todas las ciudades tienen sus terminales del tren verdad si es que busquen en el mapa cuando les digamos viajen por tren o por avión hagan el, el zoom hacia afuera y busquen esta figurita aquí están los aviones para el aeropuerto pero lo que tienen que hacer, lo más básico, lo más básico es seleccionar la terminal. Decimos que queremos viajar hacia allá. Esto no es el precio de los boletos. Esto es cuánto nos cuesta visitar una de estas propiedades que están en verde o color azul. Cuánto está cobrando ese jugador por visitar su propiedad. Esta es una de las formas para poder llegar a la terminal del tren, del Hyperloop o del avión. Siempre escojan la más barata. Miren este, este cobra 50, los demás cobran 40. Escogemos el que sea Oh, antes que se me olvide, estos, este número 93, 96, 88, es el número de visitas que le quedan a esta, a cada una de estas propiedades. Si quedan en cero todos estos, no vamos a poder visitar la estación del tren. Técnicamente, pero hay otra forma de hacerlo. Okay. Escoge escogemos la que, la que sea. Porque todos son iguales, menos la terminal número 10. Vamos a pagar 40 UPEX. Vamos a usar un Zen. Confirmamos. Y ajá. Nuestro explorador. Una vez que haya llegado. Tienen que seleccionar, este es un error que cometemos muchos. Yo lo hice dos, tres veces. Tenemos que seleccionar una vez más el tren, la figurita del tren. Aquí es cuando nos salen las opciones a qué ciudades puede llegar el tren. Desde Chicago, en tren puedo llegar a Cleveland, Kansas, Nueva Orleans, Nashville. Si quiero viajar hacia Cleveland, selecciono aquí la ciudad. Aquí nos indica el boleto. Tengo que pagar $150 ya pagué 40 para viajar a la terminal del tren más 150 van a ser 190 en total y me voy a tardar 50 minutos por eso les decía se acuerdan que decía 40 40 40 y 1 de 50 ese no es el precio de la, del el boleto ese es el precio por visitar una de estas propiedades en la terminal del tren ahora vamos a hacer esto porque va a ser más rápido viajar por el hyperloop para que les demuestre el, el viaje completo Escojo el Hyperloop, solamente me da la opción de Cleveland. Tengo que pagar 375 UPEX. El viaje es de 6 minutos. Voy a usar este para que siga haciendo el video. Pero antes que viajemos, la otra opción que hay, que muchas veces ayuda para ahorrarnos unos UPEX, es de en lugar de mandar a nuestro explorador a la terminal, es mandarlo a una de las propiedades cercanas. Si vemos aquí, este jugador cobra 20 UPEX por visitar su propiedad y miren cuánto los han visitado vamos a ver cuánto cobra este 20 UPEX igual muy bien recuerden pagué 40 por visitar una de estas propiedades para poder tener acceso a comprar el boleto de tren pero si hubiese yo viajado a esta propiedad me voy a ahorrar 20 UPEX pero hay algo malo que nos pueda pasar si lo hubiese yo mandado a esta propiedad aquí cuando lo mande yo me va a indicar que me van a cobrar 20 upex y me voy a gastar un set confirmamos por fin se movió como pueden ver me quito los 20 upex aunque no lo mandé a esta propiedad del hyperloop como estoy cerca me deja tener acceso a la terminal vamos a mandarlo una vez antes de que se aleje pero si vemos aquí a la terminal del tren no estoy muy cerca de esta terminal tendría yo que pagar otra vez los 40 UPEX para visitarla. Esto solo funciona si hay propiedades cercanas de la estación. Lo mandamos voy a pagar 375. Confirmamos y ya vemos aquí. Por fin nos vamos a subir al Hyperloop y saldrá volando como una bala. Llegaremos en 6 minutos. Necesitan ponerle como sonidito aquí me dice que me Faltan 5 minutos 43 segundos para llegar y nos indica el camino. Así es que vamos a regresar en 6 minutos y les voy a enseñar cómo regresarnos a la otra ciudad.